En nuestra primera noticia les traigo una producción animada directo de Chile. Y es que Martín Felice me ha contactado y traído de primera mano su reciente serie animada Crononauta, un proyecto de ciencia ficción en animación 2D que explora teorías de conspiración y que debutó en YouTube el pasado 21 de diciembre. Esta animación sigue las aventuras de John Tiltor, un superviviente y experto en combate del futuro enviado a nuestro tiempo para prevenir un levantamiento de reptilianos que dejará a la humanidad al borde de la extinción. Adicional a esto, Martin me comenta que con motivos de difusión enviaron una sonda al espacio hace un tiempo que contenía una cámara y un dibujo del protagonista. Interesante, ¿cierto? Si deseas ver la serie ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube y puedes ingresar a través del link en la descripción. Entre otras noticias, Soul se llevó 13,7 millones de dólares en su segundo fin de semana en China, un 149% más que en su debut. También ocupó el cuarto lugar en taquilla detrás de tres títulos locales, pero le fue mucho mejor que a la película Ponyo de Estudio Ghibli, que se estrenó en China este fin de semana con 1.6 millones. La película bien podría convertirse en el segundo estreno de Pixar más taquillero en China, superando a Los Increíbles 2 pero tendrá que trabajar muy duro para superar a los espectaculares 189 millones de dólares de coco. Continuando con las noticias, Netflix incursiona una vez más con el contenido interactivo, Creado por las mentes detrás de Pinky Malinky, próximamente tendremos un nuevo proyecto animado titulado We Lost or Human, un programa interactivo en 2D que permitirá a los espectadores elegir experimentar la historia desde la perspectiva de un gato egoísta o de un perro amoroso e hiperactivo que ha perdido a su dueño. Continuando con las noticias, tres íconos de la industria musical se han unido al elenco de lo que será Sing 2. Illumination le ha dado la bienvenida a los artistas Bono, Halsey y Pharrell Williams a su mundo animado. En su sinopsis tenemos que el koala Booster Moon y su elenco estelar de artistas animales se preparan para lanzar su extravagancia escénica más deslumbrante hasta ahora, pero tienen un pequeño problema. Primero tienen que persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo, quien será interpretada por el ícono musical Bono para que se una a ellos. La secuela llegará a los cines el 22 de diciembre de 2021. Volviendo a las plataformas virtuales, tenemos The Magician's Elephant, que será la próxima película animada original de Netflix. La película está basada en la novela homónima de 2009 de Kate DiCamillo, la autora infantil dos veces ganadora del premio Newbery. La animación será de Animal Logic, el estudio con sede en Australia, detrás de Lego Movie, Happy Feet, Gahool, la leyenda de los guardianes y Peter Rabbit. Continuando con las noticias, la comedia original animada para adultos Solar Opposites, creada por dos de las mentes retorcidas detrás de Rick y Morty, regresa a Hulu con 8 episodios nuevos el 26 de marzo. Solar Opposite se lanzó originalmente el 8 de mayo de 2020, convirtiéndose en el programa más visto de Hulu después de su estreno. El anuncio promete una segunda temporada que es más grande, divertida y más opuesta que nunca. Entre otras noticias, Netflix estrenó recientemente un cortometraje titulado Cops and Rovers. Este proyecto de 7 minutos combina una variedad de estilos de animación, metraje de acción en vivo y poesía hablada, y se realizó en respuesta al asesinato de Hammond Avery el año pasado. El mismo ya se encuentra disponible en la plataforma. Continuando con el gigante del streaming, recientemente se reveló el primer tráiler oficial de Kid Cosmic, la nueva serie animada de Crane McCracken, a quien recordarás de shows como Las chicas superpoderosas, Basión Foster para amigos imaginarios y Galaxia Wonder. En su historia, Kid, un niño de 9 años, accidentalmente encuentra y activa 5 poderosos cristales que encuentra en una nave espacial destruida que le otorga poderes mágicos. Ahora, él junto a estos nuevos héroes tendrán que unirse para proteger la tierra de extraterrestres. Su estreno se tiene pautado para el 2 de febrero. Entre otras noticias, la plataforma de streaming Peacock estrenará la tercera temporada de su serie original Cleopatra in Space, animación de DreamWorks Animation. Aquí, la vida de Cleo da un vuelco cuando toda la escuela descubre que es la salvadora. Y las cosas se complican cuando Brian y Aquila comienzan a salir. ¿Se mantendrá el grupo lo suficientemente concentrado como para encontrar a Yuta y enfrentarse a Octavian? La temporada 3 se estrenará el jueves 14 de enero. Pasando al mundo de HBO Max, próximamente la plataforma de Warner Media incluirá dentro de su catálogo varios clásicos de Cartoon Network como lo son Ed, Eddie y Eddie, Coraje el perro cobarde, Los chicos del barrio, Las sombrías aventuras de Billy Mandy, entre otros. Además, dentro de sus estrenos de enero, incluyen nuevos episodios de los clásicos de Batman de anime series y Batman Beyond. También de DC Universe Movies, nuevos episodios de Looney Tunes Cartoons, los favoritos de Adult Swing e incluso los fanáticos de Studio Ghibli también pueden ver el documental Never Ending Man de Hayao Miyazaki. Si eres más de la televisión, el día 16 de enero Disney Channel estrenará un nuevo episodio de Big City Rings titulado Chipocalypse Now. En este episodio, Chip Worcester derriba los edificios alrededor de la Casa de los Greens para construir una nueva tienda de wholesome Foods. Y además, el sábado 30 de enero habrá otro nuevo episodio de los Greens. En la víspera de Año Nuevo, Grillo insiste en ayudar a Gloria a completar su resolución de acercarse a su enamorado de toda la vida. Entre otras noticias, Wizard World Virtual Experience presenta Animaniacs en una sesión de preguntas y respuestas en vivo gratuita. Habrán chats de video en vivo, mensajes de video grabados, fotografía virtual y autógrafos. El mismo será interactivo y la transmisión en vivo se podrá ver en el canal de Wizard World Virtual en Twitch, Facebook Live y YouTube. Si quieres saber más, te dejaré un link en la descripción para que lo cheques. Continuando con las noticias, Cray of the Creek regresa con un especial de media hora que se estrenará el lunes 18 de enero, titulado Vacaciones de Invierno. Aquí, únete a Craig mientras regresa al arroyo solo para descubrir que está a punto de embarcarse en su mayor aventura, mientras se enfrenta cara a cara con algo peligroso que acecha en la nieve. En otro video de noticias les hablaba sobre lo que será la última temporada de Carmen Sandiego y es que recientemente se estrenó el tráiler oficial de la próxima cuarta temporada. Aquí podemos ver cómo Carmen sigue en búsqueda de respuestas mientras sigue con la misión de destruir a Billy. Esperemos que el final no sea tan apresurado y responda todas las dudas que tenemos. Su estreno será el próximo 15 de enero. Continuando con las noticias, un gran estreno de este mes será la llegada de Long Gone Gulch a YouTube, creado y dirigido por Tala Billiger y Zack Bellísimo. En esta animación seguimos a la enérgica vaquera Rahide y al sarcástico Snack, mientras se convierten en la ley de la tierra. Su improbable amistad hace que se enfrenten a una variedad de problemas dentro de una ciudad de gente que no está exactamente de su lado. Este proyecto fue financiado de forma independiente a través de una exitosa campaña en Kickstarter y el producto final será un único episodio de 20 minutos que se estrenará en YouTube. Si quieres saber más de esta animación, puedes verlo en mi video de 7 pilotos que merecen una serie en las tarjetas de información. Ya casi llegamos al final del video, pero antes me gustaría hablarles de los Team song Takeover de Amphibia. Para la serie ya es costumbre hacer versiones alternativas de su opening, y hace poco liberaron un nuevo Takeover, pero esta vez desde la visión de Sasha. La verdad creo que están muy divertidos, anteriormente también realizaron una intro versión 8 bits e incluso en el episodio de Halloween hicieron una versión de la intro de la serie, pero definitivamente mi favorita es el lighting video interpretado por Celicia Gray. Para finalizar tenemos que Geluba Boss oficializa su primera temporada con un tráiler muy interesante. Parece que los episodios van a tener una publicación más regular y sobre todo dividida por temporadas. Personalmente me encantó el último episodio donde conocimos un poco más a Stolas y Octavia, y con este pequeño avance seguramente tendremos una gran temporada por venir.